Juego, la verdad... Hostia, casi le di a ella, eh. Qué coño, mira, ella ha traído algo también. A ver qué hace. creo que hace, qué guapo. Y está chulo, o sea, es muy cringe, es muy cringe el juego, pero me, me está gustando. La verdad, el 1, como os he dicho, me gustó muchísimo. Así que... Qué coño, tío. Esto lo partiré ya de ruido. Vale, el tirón. ¿Qué, qué habrá ahí? Da un cag increíble Y también te, te, te relajas un poquito, Josué, en ese aspecto, tío Que toda la semana mi hermano tiene cojones ¡Qué grande! Sí, está ahí súper enojado, tío Está estos días súper enojado, tío Te lo prometo, eh O sea, está eh... de a mí mi no me toques, macho, eh, el pibe Te lo juro, eh Está súper done, tío ¡Qué puntazo! ¡Qué guapo! ¿Podré subir por aquí? No, con la ayuda de la chica, ¿podré? No llega, tío A ver ¿Qué es que es es eso, o sea, yo, yo entiendo que queme mucho Josuebe el, el campo Lo entiendo perfectamente, pero muchas veces no es razón o queja, ¿no? Como para <coughs> llegar a tratar mal a alguien Es eso <ríe> Qué puntazo tío Creo que aquí ni nada, o sea, creo que aquí ni nada, o de momento creo que ni nada eh, Vamos a ver, eso es que es un mono con la cabeza pinchada, tío Esta pregunta se, se los hago mucho... Pero, eh... Mira, chingue... Lo he visto, lo he visto, campeón cero. Eh, es más, eh, ya hemos visto el final, ¿no? Como Eren es un anciano. <risa> y como Eren tiene 15 añitos de vida. Los jefes que se creen que, que eres un esclavo... A ver, es eso, es eso. Pero, ya me entiende. No puede extrapolar y traer a lo mejor a casa los problemas del trabajo. Yo eso siempre lo tengo como muy referente, en plan... Lo que pasa en el trabajo, se queda en el trabajo ya desconecto totalmente Sé que muchas veces es complicado, pero es posible, la verdad Es posible eh, No sé qué puzzle hay que hacer aquí, o sea, estoy más perdido que el barco al arroz O sea, os lo juro O sea, perdidísimo Pero también un poco de eso, si la persona es capaz de desconectar, es de putísima madre Es de putísima madre, ¿qué coño hará esto, tío? O sea, ¿puedo quitar la palanca o el paraguas ese? ¿Puedo? No ¿Qué, qué, qué, qué puzzle habrá aquí? Súper extraño el puzzle, ¿eh? Y viceversa también Bueno, eso sí es cierto Pero Que está muy mal Está muy mal distribuido Josué, macho El campo Es jodido Es jodidísimo, tío En plan Está como el culo Está como el culo Deberían de tratar Mucho mejor A, la... a las personas Que trabajan en el campo Joder Pero 300 veces mejor, macho Ah, mira Pues sí Por aquí se puede Ah, pero no me deja saltar No me deja hacer nada ¿Qué? ¿Qué de hacer? Eh, me queda quedado buguet ¿Me he quedado bugged? Oh, me lo parece a mí ¿Me he quedado bugged? ¿Gente? O sea... ¿Hola? ¿Me he quedado buggeado? ¿He encontrado el primer glitch eh, bug eh, del juego? Vale, eh... He encontrado un bug ¿Cómo se guarda, tío? Hats Restar el de checkpoint? Vale, le voy a dar aquí Voy a darle, eh Voy a darle Exacto, es que es eso Vale Ya lo vi, eh... Y no estoy worried... Pero con mucho frío, que chicas, ha duchado No pasa nada, o sea, tío A ver, en ese aspecto es normal El cuadro de aquí Ah, pues mira, sí, sí, pues sí, sí, tienes razón A ver si me deja escala por aquí tienes razón, cero Aunque mm, Es que aquí hay como un agujero, tío O sea, aquí hay como un puto agujero Es que al ser de puzzle aquí ya empieza el juego de esa manera A ver, el cuadro de aquí, o sea o la de estas, o sea, algo tendré que hacer Algo tendré que hacer raro Vale, no, debajo de la cama No A ver por aquí Creo sea, que podemos llegar a encontrar por aquí, es muy raro ¿eh? Eso es un rollo de papel higiénico, podemos tirar esta cajita para. No, no, eh, exacto, eso es el primer ¿eh? La... ¿Eh? ¿Por qué me traes esto, chicas? Es la primera vez que jugamos, y llevaré como una hora y algo O sea, antes de cambiar de juego me gustaría hacer este puzzle Te lo prometo, ¿eh? Es duro de cojones Que iré a echarme un par de ranquecillas en el LoL y a ver si podemos pillar oro Que esta semana seguramente os streame el promote para oro, ¿no? Vale, aquí arriba, nada, ¿no? Está guapo el juego No, no, está muy chulo, la verdad, es eso Me mola el diseño y todo, está fantástico, o sea, aunque es de miedo ella sabes o soy, yo lo, lo de miedo, pues, básicamente. Uf. Uf. uf. Eso muera. Y si escalan la cama sin sábana. Esta de aquí. A ver. No llega. O sea, parece que. A ver si la chica hace algo. O sea, me ha traído esto. Esto tendrá algo que ver, ¿no? Esta es la única cama. Es que eso que es ¿Un, ma un maíz, tío, ¿qué hay ahí? ¿Qué? No puedo pillar nada. A ver. Vale, ¿y esto? O sea, nada, no. Paranoia, eso, ¿eh? O com... Sí, sí, te he entendido perfectamente, pero. No sé cuál es la táctica de este cuarto. O sea, estoy más perdido ahora mismo. No sube ninguna. A ver si por aquí arriba, es que sería lo suyo que por aquí pudiera subir? Pero creo que no. <ríe> sí, lo que estéticamente es increíble el arte. Es precioso el juego. Y además, míralo. En plan, las motitas de polvo eh... El uno se veía mucho peor, es decir, te lo joseo, el uno se veía mmm, peor, peor, por la maleta y la mesita de noche a la derecha, voy a ver. ¿Podré arrastrar esto? Creo que no, esta no puedo arrastrarla. Esto no puedo no puedo arrastrarlo. Pero la tele creo que sí, o el payaso este, tío. ¿A ver la tele? No, la tele tampoco me deja, es que los controles son un poco jodidos, la verdad, en el mando, eh, un poquillo. Mail, muchísimas gracias por ese mega follow. Wow. Espero que disfrutes del directo. ¡Wow! Por supuesto, y de las grandes personas que forman parte, ¿no? eh, De esta gran comunidad, Papá gigomó en Twitch. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo va el sabadillo? Super Mile. Buenas, bot, qué grande. El Naimo siempre nos acompaña. Me cago en la leche. Ah. Uh, vi el avión de papel, sí. O sea, bueno, Mile parece que controla del, del Litter Nimer. ¿Vale? Avioncito de papel, ready. Es que se puede abrir ese cajón. Aquí está justo al lado tuyo por la de la televisión Vamos a ver eh, Puede que se pueda llegar a abrir también Cero, ¿eh? Yo también soy un bota, Que José, qué grande, tío <ríe> qué maquinote A ver, que... O sea, vamos a ver la trama Que nos va a contar Miles eh, Para esto, ¿eh? Brutal, ¿eh? Súper loco No sé si ponerme ropa normal O el pijama Y sacar al pollo en pijama Nicole, sabes que Lo segundo Es lo mejor pijamilla Lo puedes tirar por la ventana del Spawn Ah Vale, pues me lo voy a llevar Guay, mael. Gracias por la información Es que jugar My Little Nightmare 1 Pero el 2, vaya, tenía que jugarlo Tenía que jugarlo Y mira, pues si estáis también viniendo follows En ese aspecto, gente que os gusta el juego Yo me quedo contento Y porque os guste el juego, la verdad Saliendo un poco de la zona de confort De mucho Fortnite Y mucho competitivo Es normal Libera el avión, ¿vale? O sea, te... O sea, lo he liberado no, no lo sabía O sea, lo agradezco Mike, vuelvo a repetir eh, Como es un juego de puzzle Complicado muchas veces Reconocer dónde está todo Es un poco complicadinho Pero la verdad es que me está gustando mucho el juego Sinceramente me está gustando bastante Lo único que no sé por qué la pava eh, Lleva esto, tío Lleva esto Esto es importante eh, Tiene hambre eh, Son judías, son beans Creo, ¿eh? Eres, eres un puto pro <ríe> Qué cachón, tío Sagrancé Uh, ¿qué se agradece en, a, en ese aspecto Vuelvo a repetir Siempre me mola, ¿no? Maile? trae un juego nuevo Y que os guste Lo hiciste a la primera Hostia, se... Vuela, vencito, vuela ¿Hay alguien que ha fallado ese tiro? ¿eh? En plan, joder Me siento ahora como ah Te lo juro que Hostia, tirando ante las cosillas Me he quedado súper loco, ¿eh? Te lo prometo Pero aquí no, no tengo ni idea O sea, vuela avioncillo ¿eh? Yo creo que era el, el tip de aquí O lo único que se puede llegar a hacer Es que la chica como que lleva esto como que lleva esto, ¿no? No entiendo qué hay aquí de inusual. Ah, amigos. Vale, vale, vale, mis hermanos. Creo que si apago la luz, algo pasará. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Que esto a lo mejor es un pequeño asterix Y qué puntazo, tío, como ha encantado que, que tira la primera al avioncito. No me lo esperaba. Yo tampoco sabía que a la primera iba ahí, ¿eh? O sea, te lo prometo, ¿eh? Ah, no, pues aquí sigue habiendo luz. A ver. Hay uno que se le queda atascado en la ventana. Así que no salió y volvió a entrar. ¡Qué putada! Mael, qué putadón. Esperemos tener tanta suerte como tirando el avioncito en todo. Vale, eh... Tendré que hacer una pila de juguetes, tío. O sea, tendré que hacer una fucking pila de juguetes. Vale, pues voy. Pues a good info ahí, Mail. Voy a tirarle algo al cuadro Es que el... ¿Es este cuadro? Va, a ver Bueno, bueno le tiro una muñeca Dime. Dejamos jamón, Sí, vale, vale Sí, me parece bien Si usa la cosa La cosa se apoyo para alcanzar A un sitio más alto Voy a intentarlo el bebote O sea, ¿qué pasa si me quedo con el bebé? A ver Da un cague enorme O sea, la cosa eh, que puedes coger Sí, eh, a ver A ver si puedo abrir No, eh, aquí solo puedo pillar Solo puedo pillar esto Esto de aquí, que es como un, un Trenecillo El bebé es tu nueva mascota <risa> ¿En serio? ¿Me imagináis? Es que creo que con esto no subo, tío A ver me encender la luna, porque no sé ve un pimiento, eh. Un momentillo. Voy, voy a hacerlo. Voy a intentar hacer eso, lo que ha hecho Josué y lo, lo que ha hecho Mayer, Voy a intentar poner un sitio alto para. Lo que cague me ha dado. Para poder subirlo. Es que. Es que da un cague enorme. Mira, aquí ya parece que este cuadro hace algo. No sé, este cuadro me da mal rollo, ¿no? Papá Betty Sevilla, hostia, el Betty. <risa> el Betty, el Betty. <risa> en ese aspecto sí. Es mi equipo incluso de la infancia, tío. Eh, te lo prometo, Leti. A este cuadro. Vale, vale, pillo el bebé y le meto un tortazo. Grande papa. <risa> He coincidido también, ¿no? Con tu gusto del Betty en la polla, tío. O sea, súper humilde, macho. Súper, súper humilde. He de decirlo. El, el bebé, tío, el bebé. El bebé no hace nada. Creo. Mierda, tosío. Uh. Qué leñes, tío. Súper cringe, ¿eh? Súper cringe. A ese cuadro, no a otro. Al que le... Fa... ¡Ah, vale! A ese de allí. Al que le falta el ojo. Voy para allá, toa. ¡Le está dando al borde! <ríe> ¡Soy malísimo! Vale, vale, vale. Lo que ha hecho un Sai. Vale, vale, vale. A este. Qué mal rollero, ¿no? Mal rollero, no. Lo siguiente. Qué mal... LOL. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, qué coño habrá... Hostia. Si nos ponemos aquí los dos... Qué mal rollo, tío. Joder, macho. Qué mal rollillo, eh. Eres mal padre, quédate con tu baby Eh, bebé allí, lo siento mal. <risa> no lo habría deducido nunca ni yo O sea, Josué, le estaba pegando al otro Ni el puto de Steve Coma Brutal, o sea, brutalísimo O sea, brutalísimo, vosotros es que tenéis un ojo crítico Para este tipo de juego, brutal Me flipa, o sea, me flipa Y también creo que lo voy a traer en gameplay a YouTube Mola bastante, abanando hasta, hasta tu bebé No puedes no puede ni llamarte papá no, no soy. Bueno, sí, a ver, papá sí Papá sí, pero también, ¿qué coño? Es deciros que ese bebé... ¡Estaba maldito, Miles! Estaba maldito, si no lo llamamos... ¡Madre mía! ¡Malfario! ¡Oh! ¿Cómo vamos a abrir la puerta? <risa> a ver... Esto es como siempre, ¿no? Secuestros. Secuestros brutalmente da un cague enorme, ¿eh? Te lo prometo, pero eh, Te lo juro que en ese aspecto... Eh, todas las cosas, tío, que tiene este juego es de trauma. O sea, el My, el My Little Nightmare 1 me pareció traumático. Pues imaginarse este que está un poco... Bueno, está mejor hecho. La verdad está... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¡Corre! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué? ¿Habéis visto esa cosa? Tiene el cuello largo Tiene el puto cuello largo eso What? Porque yo creo que secuestrando al bebé ¿Te imaginas? ¡Uh! Yo no, creo que no debía de coger esa pelota Creo que no Vale Quiero verla morir, madre mía, pobrecilla Pobrecilla, yo, yo todavía no la he visto morir eh No, no la he visto morir Pero a ver, yo creo que será con esto espera a ver A la verga Segundo intento, me ha pegado con el cubo de Art attack <risa> que gacho este mal, como lo sabéis, eh, el juego ya, O sea, tiene una semana el juego, eh, me parece increíble, una fucking semana a la verga por dos, brutal eh, creo que el turco está en esta bola Ni de coña, o sea, creo que el truco está en pisar eh, esto y correr ¡Oh! ¡Uf! Casi le pega a la niña, tío Vale, vale, dame la manita, señora Dame la manita, dame la manita eh, ¿eso qué es, tío? Son niños, niños de porcelana también. Si la agarras, sí, sí, sí, sí. Pero a, a, la, a la chica, no creo, ¿no? O sea, ella tiene 200 IQ. Nuestro personaje es el Matorpón, tiene una bolsa en la cabeza. <risa> <risa> tu este personaje es todo un galán, totalmente, totalmente. Totalmente, cero. ¿Qué coño será esto, eh? No, no hay nada. ¿Se vio a alguien corriendo? ¿Dónde has visto a alguien corriendo, Nicole? ¿What? ¿Has visto el oso? ¿Qué dice? ¿Qué decir? No lo he visto ¿Qué? ¿Dónde está el oso ese? Quiero verlo ¿Aquí había un oso? ¿Por dónde venía? Que cague, what the fuck Espera, what Vale, vale, vale, vale no, no, no, no. entonces no lo sigo, me voy para adelante No quiero ver a ese bebé de oso Es que el juego nos va a pegar un susto En cualquier momento ¡Oh! ¡Wow! What the fuck ¿Por qué no puedes satisfarte? A ver, en ese aspecto que es un poco. Mael, ya me entiendes. Sí que se le puede llegar a coger coraje al personaje. Suera, tío. Y yo, y yo, y yo, que cague da eso, loco. Se mueve como. ¿Qué coño? Es un niño porcelana, tío. No voy para allá. Me da cague eso, ¿eh? Me da cague. Pero seguro que lo vas a ver morir. Mael, no te preocupes, la chica. En algún momento. Vaya cabrones, tío. Esperaos porque aquí, o sea, o hay algo o.. o what? Me acaban de cerrar esto en mi, mi propia cara. Nicolás, un reseteo y cambia reina, lo que cacha Es que ya no he jugado pena, la verdad, en ese. O sea, bueno, ya yo me he metido muchas horas, como ya sabéis en directo. En Island, la verdad. ¡No! ¡Lol! ¡Qué cabrones! Era solo un estudiante, ¿en serio? Yo creo que la niña eh, que acabas de pasar corriendo era Sitz eh, la, la, Me cago la leche Me cago la leche la, Sitz es la que te acompaña, qué chulo Mira, mira, voy a verlo No voy para allá, no no, no, no, no, quiero, no quiero, no quiero, José O sea, no quiero, eh, me, me he cagado, eh O sea, es que juegos de miedo, tío, juegos de miedo Entonces Sitz eh, se llama la compañera Solo piensa en esto A ver, sí, hay dragones, en ese aspecto hay dragones pero, a ver, lo malo es eso, que Nicole tampoco ahora mismo ha salido de ahí, tío Que no sé por qué, pero tengo que capturarlo Pero mola, mola, que haya dragones mola muchísimo, macho Mola mogollón Dame un segundillo, lo capturo, es la putada Dame la manita eh... Dame la manita A ver, a ver que me sigue, yo no lo he visto, eh Son niños niños de porcelana también Había otro gana? allí, eh sí, sí, sí, pero a la, a la chica, no creo, ¿no? O sea, ella tiene 200 IQ nuestro personaje es el Pong, Tiene una bolsa la O sea, no, no, nuestra bolsa en la cabeza no, Nos quita todo, macho Qué guapo Tu personaje ha estado un galán Totalmente, totalmente Qué guapo, tío El juego me está gustando Está gustando totalmente. también eso Me manita. quedo con eso, tío Dame la manita <risa> Me quedo con eso Vuelvo a repetir, macho Si os gusta el juego Palanta, toda Espera, toda, macho Es lo que me, me representa me, me representa mucho yo no me sé ni el mapa, ni nada Justo hoy, se lo decía Me falta mucho por ver Es la cosa Sin problema, coño, José Ya me jodería Si te pillan los estudiantes Te hacen cosas malas, LOL, ¿en serio? A ver, en ese sentido También un poquillo más de tiempo Supongo que cuando Nicole también haya explorado este jueguecillo Pues, ¿qué coño da? ¿Qué? ¡Qué verga, güey! Ah, que ella salta por ahí como una pro Yo también ¿Qué coño? Dame la manita, por favor Sí, por fuera parece inocente Por dentro, recuerdo de Nine. ¿En serio? ¿Cero? O sea, esa piba Esa piba Duke, el fucking Duke, ¿eh? Me recuerda a Pesadilla antes de Navidad que había un Cuando empiezan a hacer lo, lo, los regalos, hay un pato que le pintan Como con sangre y con bala y eso me, me ha recordado eso, ¿eh? Bueno, no sé si abrí esa puerta Estoy cagado, ¿eh? Duke O sea, claro, a ver A ver, lo de recuerdo de Vietnam, Es lo de... El meme este, tío ¿Cómo era? ¿De quién era ese meme? ¿De quién era ese meme? ¿Cero? Un martillo aquí, aquí ¡Ay! Uh! ¿Qué? ¿Lol? ¿Me quitan a la niña? Eh... ¿Me han quitado la niña? ¿Sits? ¿Sits? ¿Hello? ¿Y ahora qué? ¿Que tengo que buscarla? Es que Nacho eh, me dijo... Estaba preparando para el cambio, así que no te preocupes Y cuando estés más preparado Nachillo Dándome esperanzas falsas y poniéndome los dientes largos Que vamos a un CT A ver, no hay problema, a mí me da igual, falta empezar en otro server La verdad, lo que pasa es que... Menos mal, macho, que cague, eh. Pero la cosa, a ver, yo tampoco exploro la zona de la montaña, ¿para qué mentirte? Tengo que ir para allá. Te hacen cosas muy malas, pero se han llevado hits. Tiemoj, Tiemoj. Malditos. El cristal es el, el lo que, o sea, es, que es como un cristal ¡Uh, ¡Oh, coño, me he equivocado! Es como un cristal, Nicole Vamos, okay. que en ese aspecto... ¿Puedo cogerlo y llevármelo, tío? Tal cual, ¿no? Cabe, claro, yo, yo tampoco sé mucho de... Bueno, de Island, pero... ¿Acabas, acabas de asesinar a alguien, tu personaje? No importa no, no, no, no, vale, vale, vale Espera un momento, porque... Es esta, ¿no? Hmm, ¿Ahora qué, niño de... Oh! Iba a decir ahora qué, niño de porcelana <risa> Me ha pegado en la cara, chavales Me cago en la vida <risa> Qué puntazo, tío Qué puto puntazo El cristal lo alto de la montaña es eso O sea, yo lo encontré hoy con el agentavis yendo para arriba Pero... Se me moría, tío se, El agentavis se me moría ahí, que da gusto Los estudiantes Vienen eh, masculino y femenino, lol No me había dado cuenta Vale, a ver si no nos da Glastater por las orillas de la montaña helada qué puntazo Pero a ver, también es eso, ¿no? Si, si cambiamos de mapa es totalmente Otro... Otras cosas, ¿no? En plan, no creo que sea lo mismo, ¿no? Supongo que tendrá... Esto es... Eso está... ¿Eh? Ah, este es el de antes Hijo de perra Hijo de perrilla A ver, yo creo que en menos de una semana Ya podremos en ese aspecto también Para que explore también Nicole Que ahora tiene falta... Eh, hasta el jueves lo tiene libre hasta el jueves lo tiene libre y tiene tiempo también de explorarlo Masculino estadounidense y masculino con ojos chinos y sonrisa Es parecido, pero con algunos cambios Mola, a ver, también es lo guay, no sé si hay dragones, mola En ese aspecto, mola bastante Aunque no lo creas, en este juego más adelante se vendrán cosas horribles mm, Vaya tela, eh, cero, que cague Lo mismo para las chicas ¿Te gusta el juego? Pues la verdad es que sí eh. no, sé qué, no sé qué ponerme ya, me, me, me está gustando Es más, creo que mm, lo seguiré jugando Aunque después para gameplay va a ser difícil de cojones, la verdad o sea, va a ser difícil de cojones, pero va a ser guay, ¿eh? Abre, abre ese eh, casillero. Voy a darle, pero voy a ver lo que ha pasado, Nicole. Álvaro 2021. Supongo que es un susto. Supongo que es un susto. Supongo que es un susto. El cristal es el... el lo que, o sea, es que... Es como un cristal. ¡Uh, coño! Me he equivocado. Es como un cristal. Obvio. El cristal es como un cristal. El, el, el, lo que, o sea, es como un cristal. Vale, vale No os metáis conmigo Por favor <risa> Madre mía Abre todo, pues voy a abrir todos los casilleros Esto se pero a ver ah. ah, pero este no se puede, tío Este no se puede Espera un momento que tengo Ah, un lío aquí con los cables flipantes Hay que mirar lo que pasa Lo que le pasa a tu bro porque intenté que se metiera en un server no oficial de Ronaro y no paraba de echarle fuera Ah, lo del PvP que me dijo el Nacho Eh... ¿Por qué será eso? Por la multi no creo O sea, por el crossover lo dudo ¿Qué coño? Mujer con cabeza larga Eh... Súper extraño eso, eh He visto una mujer antes con la cabeza larga, eh O no lo tiene cogido el mapa O no lo tiene activado Ah, vale, pues puede ser que no lo tenga activado en epité eh. eso, eso puede ser, falta, eh Pues eso lo puedo ver yo ahora Mira, esta sí se puede Eso tiene sentido para mí, prueba con todo uno hay un secreto, qué guapo O me meta tope bueno, pero creo que aquí adentro no puedo entrar, chavales, eh Aunque tiene ahí algo, o sea Tiene como un perro meando O sea, tiene un perro meando y un hombre con un sombrero eh, Esta también se podría abrir, ¿no? Aquí algo Estos son los asteres, loco ¿Esa era la profesora? LOL Esos son los asteris, chavales, como me habéis dicho Me encanta, me gusta, me gustan los juegos de pelea Tengo ahí el Tekken 7, tío tengo el Tekken 7 ahí flipante. Eh, además que soy... Eh, no hay nadie que me gane con a, a Alesia. Alisa, perdón. No he encontrado a nadie online que me gane. Pero también por eso. Porque llevo jugando desde bien pequeñito. O sea, el nivel que tengo en los juegos de lucha... Son duramente altos. El Mortal Kombat me mola. Pero es muy fácil de jugar campeón. No... Es por eso. Me rayo un poco. Es muy fácil. Prefiero a lo mejor un Tekken. Un Street Fighter. Aunque el Street Fighter soy más malo. Teología es buena. Pero... Eh... Me lo que hicieron bajo es la cuadra monja. <risas> que acabo de escribir, qué gachón. Mortal Kombat es muy fácil, la verdad Porque son combinaciones de... No es como una hacer una onda, ¿me entiendes? A lo que me refiero No es como el Street Fighter que tiene que hacer media luna, media luna Cuadrado, triángulo, círculo, a lo mejor o el Tekken el, Bueno, el Mortal Kombat es mucho de un monobotón Triángulo hace un set de movimientos Cuadrado hace otro set de movimientos Y lo vas intercalando Y siempre tiene el mismo truco de el gancho hacia arriba Que en competitivo es muy muy fácil La verdad, en ese aspecto siempre conserva el toque Sí, la profe... Eh, que te ve, corre y métete... Al casillero Que cague Eh... eh Mael... Eh, bueno Vale, está ahí Está ahí, joder mm, eh. Seño Seño Me una bola de papel Seño Señorita Oh, oh Eh... Oh... ¡Eh, eh, ¡Eh! ¡Joder puta! Increíble, tengo un retorno más el Dime, sorprende Eh, da cague, eh. Señor. Uh... Mola la clase, eh, que cague Eh, Josué, eh, hemos entrado En esta clase Y está la mujer de la cabeza alargada Y que aproveche la cena, por supuesto Y estoy cagado Yo quiero estar en esa clase yo, yo, A mí no me gusta el... ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, corre, corre, corre, corre, corre. Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡O sea, hola! Oh. No puede ser, me habéis visto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 y será de bully de bully, madre mía Gracias sin problema, José, coño, yo me jodería la, inte la intento cerrar, brutal, ¿eh? What the fuck, qué más rollo, eh, me voy a dejar matar Por supuesto, Javier, ¿va a empezar directo, mi hermano? Es Naruto, es Naruto, ¿Es Naruto? <ríe> El ninja, brutal Si vas a empezar directito, Javier, voy a ir abriendo pestañita full Como ya sabéis que eso en ese aspecto Voy a ver incluso Voy a ver incluso, esperado J, creo Ah, hoy nada a directo muy bueno, igualmente estoy ahí, de todos modos Voy a ver si Jota AJ... ¿Está en directo? No, what? Es raro. Que Jotan no en ese aspecto no estén directos. Eh, uy, a lo mejor ha descansado. Y muchas gracias, coño Javier. Siempre se agradece. Es Naruto el niño, madre mía, la profe. Eh, les enseña a matar y cuando se rompe. Se rompe, lo, lo vuelve a reparar, teoría. Madre mía. No puede ser que me haya visto. Estoy un poco enfermo. ¿Y eso, campeón? Como que, hermano. <risa> no sé, yo intento ir de Naruto En ese aspecto, intento ir de Narutillo, un poco Un poquillo, un poquillo Madre mía, que cague, macho Que puto cague, chavales, me cago en la leche, ¿eh? eh No, no puede ser, bro Niños radiactivos sasuke <risa> tío. Otra vez, no puede ser Marditos niños Eso no te dolía A ver, sí, sí, pero No me has visto, bro O sea, no me has visto No es así que hay veces Que ya lo rompe madre mía A la mardito correcto no pasa nada, coño, campeón Ya me jodería, pero Me mola que Esté gustando el juego, tío Yo lo estoy sufriendo un poco, ¿eh? El mitad, yo No puede ser, bro. Señor, te voy a pegar, eh. Te voy a pegar. Me queda con tu vida. Señor. Cuando me mire, me quedo quieto. Vale, vale, vale, vale. Ha visto. Claro, en ese aspecto sí son de, son de porcelana Vamos a ver qué pasa Madre mía Eso es lo que intento, valta. pero si me... Me acerco mucho, me ve, tío O sea, atentos, eh, me voy a ir por los pupitres Me voy a por los pupitres Ah, por debajo del pupitre, pues sí, eh Pues sí tiene todo el flow, eso, eh Espera un momento, voy a intentarlo, a ver a ver, oh. oh No, maldita, malvada. No, tío, putos niños, tío. Me quieren matar, niños de porcelana. Quizás te tengas que quedar quito detrás de algún niño. Si sí, vi, vi intentarlo desde el principio. Y no salas cuando se, de... claro, es que se da la vuelta, Marta. No te escondes tras los pupitres y ay, no. Y no saltes ni corras Ella siente todos los pasos y salto Madre mía, esta mujer es infinita Cuando veas que algún de... Alguno tiene sentido lo que escribo Es porque el maldito autocorrector no pasa nada Utiliza el Shetsu Yutsu, que gachones Voy a intentarlo así como habéis dicho, eh O sea... A ver, poco... De poco en poco O sea, aquí me voy a parar Es que da un... No puede ser, bro, que no me has visto No me has visto, güey. Os lo prometo que no me ha podido ver, eh. Os lo juro. O sea, voy a ir por el, ir por el borde como un ninja, eh. Vaya, ya me, me va a ver. Me va a ver, tío. No me cago en la leche, tío. ¡Ah! No me, no me deja, no me deja ahí debajo de los pupitres, tío. Te lo prometo. Me está gustando que os guste el juego, eh. A ver, voy a intentar ir. Darme, ve. Subiendo a la librería y se la tiro. Vale, voy a intentar subirme a la librería. Déjalo loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la librería, a la librería. Voy, voy, voy, voy, voy. ¡Corre, corre, corre! ¡Guy, corre! güey! corre ¡Guau! mira ¿Dónde está el martillo? Voy a buscar el martillo, gente. A lo loco, ello, eh, ellos, yo, lo loco. Pero voy a buscar el martillo. Acércate más a las sillas, vale Ok, <risa> me voy a un poco porque no vea Es eh, que te pone en plan <risa> Ya lo sabía ah, Nani, no tenemos el martillo de Hammer Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo voy a hacer lento, me acerco a los pupitres como habéis dicho Y con tranquilidad Ah, güey, pero espera un momento, o eso me da la sensación de que está abierto ¿O no? Nada, nada, fin. A lo loco no, a lo loco lo hemos probado La verdad, o sea, lo hemos probado Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, ok. O sea, vale, me, me voy a acercar más a los pupitres. No puede ser, güey. A lo loco sería esto, ¿vale? De todos modos, pero no, no, no, ni de coña. Sí, voy, voy a intentar llegar hasta, hasta la librería, Mael. Eh, creo que no me va a ver. Vale, no me ve, vale Señor Usted no me ve, ¿eh? Te estoy haciendo un calvete Señor Vale Va, va, va, va, va. me da mal rollo, tío Me da mal rollo, no sé cuándo va a dar la cojeta es emergencia vale Creo que puede hacer que no me vea O sea, creo que ni los niños sí, Vamos a ver Cuando se dé la huerta voy a correr como alma que lleva el diablo Ya me jodería ¿Vale? Vale, del tiro. Me, me Voy a esperar que mire. Voy a esperar que mire. Voy a jugar safe. Voy a jugar safe. We, we are safe. We are safe. That's it. Pasé de página usted. Un kamehameha me fliparía, eh. Ay, ay, ay, que me va a pillar, que me va a pillar, que me va a pillar Que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla que Me, me queda aquí eh, parece que ahora no me va a meter un sustillo, ¿no? Uf, voy a ver si puedo llegar, chavales De usted la huerta, señora Ya sabe lo que usted va a copiar en la pizarra De la huerta hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado Una canta de victoria, papá, hijo, hemos llegado bien La llave está aquí la llave está aquí, tío. Bien. Cuando agarre el checkpoint puede eh, probarlo de la librería. Eh, sí, claro. No, el checkpoint ya lo hemos probado en ese aspecto. O sea, sería este, ¿no? Me que mi profe de inglés que gacha. <risa> a ver si puedo subir. Es que, que, que no sé si es tirándole la, la librería. O sea, o... Oh, a ver. ¿Puedo engancharme aquí? Sí. Vale. Coño, coño. Me gustó tu directo y me quedaría más tiempo Qué grande, tío, este, este cero Casi, ah, sí, o sea, parchazo eh, Terrible, no, no, siguiente, a ver A ver, dónde empieza Pone la puerta para llamarlo Pero cómo me, cómo me salgo yo después, tío En ese aspecto, Miles Pero es eso, cero Si, no, si en ese sentido no tienes Va, va, va, va, va, va, va, va Increíble Estoy liando mucho, eh como ¿Cómo era lo de deslizar como en Call of Duty? Y es eso, cero, como estaba diciendo campeón No, no pasa nada, o sea, siempre podéis eh, Como ya sabéis, pues, tenéis exclamación eh, horarios Para saber los horarios que tengo Bueno, aunque lo tengo que corregir el fin de semana No haré directos por la mañana Vale, el tirón No haré directos por la mañana, pero por supuesto sí por la tarde no ¡Hostia! ¡Hostia, hostia tú! ¡Agáchate! ¡Qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo Da la señorita y larga. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo da la señorita y larga! Me voy de aquí, cagando leches. Me voy de aquí a todo! Madre mía, esa postura. La tengo en la M siempre sí, cero. Por un conducto de ventilación, madre mía. Sí, he saltado más, es he saltado menos mal, menos mal, menos mal, mi hermano. Menos mal, vamos a ver. Pero no habrás ahora arma de cántaro Hostia tú, tío Hostia tú, tío, que cague, tío qué puñetero cague Que puñetero cague, macho Y Quítale fea, muy fea Muy fea La señorita Madre mía Cómo tiene la cara ese bicho, tío Oh, bobo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ojo, ojo, que no me puedo mover. Me cago en la puta de oro. No duermo hoy. Flipa. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no ¡He metido la llave! Ya está, ya está He metido la llave En mi instituto había Una que daba más miedo Madre mía, ¿qué? ¿Quién era? Que ¿Habéis visto cómo se la reverde? O sea, el cuello reversible ¿Cómo llegó allí? ¿Sin liarla? ¿Qué será? Madre mía ¡No señorita! Usted ande. F completamente cero. ¿Para qué mentirte? Vale. Pobres niños. Mmm, madre mía. Esto es We don't need you. The education, please. Tíche. el er cantemos. ten, ten, ten, ten, ten, ten. hago la leche Con la puta regla, tío Cómo pega la seño Seño, usted es un poco hardcore, ¿eh? Vale, creo que ahora me da tiempo a irme Me perdido, me perdió este. Oh, oh, que viene F por dos F Te pones el callo okay. La profe es una asesina eh, Madre mía Así te voy a dar yo Qué chica, ¿no? Que Nicole, ¿no? Tan fuerte me quieres llegar a dar Creo que lo hemos hecho ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Incluso Goku tiene... ¡Goku! ¡Que viene la señor por mí! No puede ser, bro No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Corre, corre, corre Corre, corre, corre, corre, corre, corre Incluso se notaba Se notaba, que grande Y, Nico, si me das así de fuerte y como la seño me, me vas a desmontar, ¿eh? Uf Joder, macho, ¿eh? Madre mía, macho Uf. Juego tensito, ¿eh? Juego tensito ¿Esto qué es? ¿Un tenedor? ¿Te ¿Puedo pillar un tenedor también? No Está guay el juego, ¿eh? Está guay el juego es Complicado Ah, que usted está atado, caracono Llegará a mí Con la fucha, que chica el Pikachu, que le gusta, ¿eh? El Pikachu. Bondage. Eh... Bueno. Supongo que... No te puede pillar, pero puedo pillar yo su tubería. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Oh no! ¡Quiero matarlo! Papá Higo, eh, no con la hebilla, no, por favor, madre mía. <Philadelphia> <ríe> ¿Te imaginas? Eso era un dolor, tío. Era un dolor, mi hermano, ¿eh? De pequeño. No lo mates, vale, lo dejo vivo Sin problema Ten piedad, vale, vale, lo dejo, lo dejo vivo Pipo Free Fire Qué grande, tío <ríe> Muchísimas gracias por ese mega follow we. Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papas que en Twitch Bienvenido, mi pana Espero que disfrutes, tío Llama a la poli, qué cabrón, tío Usar zapato para distraerlo? Vale, voy a, voy a coger el zapatillo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Hola eh. Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papas que como en tuit, bienvenido mi pana Hola, si no, por supuesto que te saludo Ya me jodería, Pipo Free Fire, qué guay Hoy es noche de Free Fire Eh Eh, eh. eh. Va, Me voy para atrás un momento, eh Agarrar sí. Llamo a la polico, pobre ni. Vale, voy a coger el zapato, como me has dicho Y le tiro al lado opuesto ¡Agarra el turbo! ¡Corre! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! Ese Niquitola, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo vaya la tardecita? A ver Toma comete el zapato Vale Ahora, ahora, ahora, vale, vale El tiempo de, de que tiene cuando se le da... A ver Vale, ahora, ahora, ahora ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Va, ah, lo siento, chavales, lo siento Lo siento lo siento tenía que hacerlo Era en defensa propia le pego con la tubería Mamonzón. son <risa> cuando se caiga coge la tubería sí pero le he metido le he metido bien duro que le den no he jugado free fire nunca lo he probado eh, Pipo free fire pero me hace mucha gracia lo de noche de f hoy es noche de free fire es un meme muy grande eh, Mike si quieres me mira eh, si quieres puedo hacer esto restart from the checkpoint vale y lo hago con el zapato no hay, no hay problema ¿Sabías que los conitos, esos... Mo moñitos de Little Nightmare... ¿Eran niños, LOL? ¿Eran niños esos? ¿Te aplastaste? <ríe> ¿Le aplastaste? Sí, sí, sí, le aplastaste la cabeza Era fácil, intentarlo, ¿vale? Vale, no te preocupes, campeón Que esto no es Fortnite No tienes que matar a todos Ya lo sé, ya lo sé Qué grande, tío Perdiste un logro, ah, no, volvemos para atrás, no pasa nada. A ver, eh, me has dicho al lado contrario, vale, pues allí. Se si notó la sangre en la pared cuando te explotaste la cabeza, que cabrón, tío. ¡Ay, ay, ay! Que viene por mí, que viene por mí, que viene por mí. Vale, vale, vale, lo, lo espero. Un momento, yo pillo, pillo el tubo sin matarlo, no te preocupes. Espérate. Hasta aquí no llega, ¿no? Vale, ahora. Corre, corre, corre, que te pillo. ¡No! Putada, ¿eh? Es complicado, ¿eh? <coughs> esto, esto no es Fortnite, no en el medio, tienes que matar a todos ¿Cómo? El maldito asesino que cabrón, tío Hay que hacerlo. Tíraselo, pero eh, anda agachado Vale, se lo tiro y anda agachado, ok, ok Para que no me veas vale Ay, espera, espera, espera, es que claro, los controles son así, ah, guay, guay Ahora te lo ves haciendo 90 pasos subir a todos los sitios Y yo es que así un poco complicado Ya no puedo, sí, sí, sí, sí. en el checkpoint volvemos para atrás Es fácil sin matarlo, voy a intentarlo ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí Urem de Little Nightmare 2? Juego que acaba de salir hace una semana Que está bastante bien, la verdad En ese aspecto y, coño, eh, se agradece Todo el mundo que está viniendo también Gracias al juego, eh, es de agradecer Y me estáis enseñando también los after-air que hay, ¿no? Ya pasó, te mandé todo mal Y, kids, no pasa nada <risa> Pipo Verte no, no puede, vale, vale, no, no, sí, sí Pero voy a intentar tirárselo como habéis dicho Aquí, a ver Va, Vale, bueno, me, me ha pillado, tío Me ha pillado Y está guapo, Uren, el Little Nightmare Es un juego plataformeo puro y duro eh, De miedo, de miedo Pero al mismo tiempo eh... Costeles todo Completamente, al mismo tiempo es un puzzle Y es lo guapo, y, y, y al ser de miedo Pues vaya, flipa no dejes que te veas Vale, Maite Si se lo tiro al otro lado Entonces a la izquierda, ¿no? O sea, me pongo en la derecha Para que vaya a la izquierda Guay ¿Qué vais a cenar? Darme idea Pues una olea de jamón, llor y queso O sea, una empanadilla Vete a la derecha y tíeselo a la izquierda Claro, voy para allá, voy para allá Voy para allá todas Perdonadme por mi torpesidad No soy un torpito jugando al juego Pero vaya, joder Cuando digo el lado opuesto Es que lo tires claro Claro, claro, sí Tengo la puta razón del mundo A ver, este sí, tío, este sí, tío, este sí, tío ¡Ah! ¡Ah! No llega ¿eh? ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, no me sirve nada, saberlo, pero <ríe> Qué grande, no pasará amigo. mi comida favorita sería la pasta Para que lo puedas agarrar Voy, voy, voy Voy, voy a todas. no, hombre, si ha dicho mal que es un logro Pizza, tío, la pizza también está rica, pero eso de Completamente lo que me flipa de la pizza, ¿sabéis qué? No, las tortugas niñas Ahorita sería Un final secreto ¿Mola? ¿Papo tu comida favorita es la pasta? Sí, me flipa la pasta Kiuren En plan, en toda su. Su. No sé, plenitud me flipa. Soy un flipado de la pasta, tío. Me encanta. Juan, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, campeón? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, lo queríais vivo, ¿no? Lo tenéis vivo, chavales A hacer puñetas <risa> Venga, caracono, ya nos vemos <risa> ¿Cómo estamos, Juan, mi hermanote? Qué guapo, tío, fliparía comer en mi cur... O sea, Dios, qué rico trabajo En un italiano, LOL Qué rico, tío, Kiuren, te lo prometo Es que la pasta, tío, al tente. Es increíble, macho Pero no te alejes tanto eh, Ponte la espalda tire. Sí, no se lo tiro a la cabeza Menos mal, se lo tiro para adelante ¿Qué logro, no? Hay un logro ¡Wow! Pachazo ¿Es eh, eh, la señora de la cabeza? Gente, corre, corre, corre, corre Increíble Pipo Free Fire, mola ver Que yo no lo sabía, oye Que si es lo que ha hecho Mile. Me ha engullido eh, Esa mujer extraña si fuera el, madre mía eh... Le he tirado, es que ha sido eso, tío Nada, nada, nada, vale, vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, agáchate Vaya caga, aquí no has visto nada, señora La sombra, ¿no? Nos dejamos guiar por la sombra Que viene otra vez para arriba, Madre mía, te, ¿te culpa que subiste? ¡Sí! Lol, ¿Qué coño parece una serpiente? ¡Qué puto mal rollo! ¡Da un mal rollo! ¡No! Mmm... ¡Oh! <risa> ¡Me he tirado para abajo, tío! Ya me he puesto hasta nervioso ¡Qué cojones, tío! ¿Qué cague da esa señora? Eh, no sé cuántos años llegará a tener Pero... Se tendrá... Voy a intentar no hacer ruido, a ver. No, mierda, ya vaya El ruido se ha hecho crack hay una cuerda Vale, pues utilizo la cuerda A ver si me, me deja <risa> A ver si me deja, Pipo Me cago en la leche Me está poniendo eh, Muy eh, cague O sea, es que mirad Es que da un cague a la señora Que te cagas O sea, nunca mejor dicho Da un cague que te cagas Vale Vale, voy por abajo Vale Uf. Si cojo esto Vale, ¿y no lo parto? ¿Cómo lo deposito? ¡Va! ¡Oh, ¡Corre! ¡Ah, ¡Le he pegado con el carrón! <risas> Hay una cuerda, eh, yo ya vi el final Hostia, qué guay, Pipo Yo todavía no he visto el final, campeón del juego Era el primer día que estamos jugando ¡Ey, qué paja, qué cabrón, tío! ¿Qué pasó, Enric? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por ese hosting. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la tradición del sábado? ¿Cómo lo pasaste con Firmer jugando también al fucking Call of Duty? Eh, ¿Cómo se llama, coño? El Warzone. El Warzone con los zombies. Otaku xd 325 muchísimas gracias por ese mega follow. Se agradece muchísimo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad, Papagigomo en Twitch. Bienvenido, para ¿Cómo va tu sabadete, Otaku? ¿Y cómo estás, Henry? ¿Qué pasa, mi hermano? Aquí estamos en el Elite Nightmare 2, manche O sea, juego como cagante. La del primer juego. ¡Ah, te sale en serio! ¡Sale aquí! ¡Mira la verdad, Malero, Leñe! ¡Qué alegría! A ver. Vale. Pues que cague la del primer juego, porque ya sale cogí un asco increíble. Y me alegro que estés bien, Henry, que me cago en la leche. A ver si os mola este juego, que está bastante chulo. Eh. ¿What? Vale, allí hay como un palo o algo, ¿no? ¿Hay un cenicero ahí, tío? Sí, Pipo, no no habría ningún problema, la verdad, campeón. Siempre, me... o sea, entre todo entre más. Mira, mira, antes me habéis dicho lo de que es un secreto. Y yo lo he intentado hacer, o sea, pero a tope. Esto lo tengo que tirar, ¿no? Ahora a correr. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. No, no, no, no, no, no, no, no, no. por mí, la señora viene por mí. Gente, gente, gente, la señora viene por mí, no creo que vaya a parar, eh. Espérate un momento, que creo que viene por mí, eh. Esta señora no va a parar. Corre, corre, corre. Uf, que cague da la señora esa, tío. Ah, no me jodas que va a venir por mí. No me jodas que va a venir por mi madre mía. Porque le tiene asco eh, Qué mal el pelo El plástico a la abuela No, no Que el en el primer juego Había una señora Que daba muy mal rollo O sea Un boss Que daba muy mal rollo Y yo eh, Ahí me ¡Hostia! ¿Ya pasaste a, a mariquís? Me he pasado El maniquí ese ¿Tenía que pillarlo, Pipo? ¿Tenía que pillar al maniquí? Pues vuelvo al Eh, No pasa nada, ¿eh? O sea, si me decís Que eso es necesario Y vital para un final Guapísimo del juego Voy a todas Vale, unas escaleras. Buenas, muchas gracias, Cero. Espero verte, por supuesto, mañana. Eh, como ya te he dicho, hacemos directo todos los días. Eh, menos eh, los domingos, aunque mañana lo haré. Porque estos días, pues no he podido hacer directo. Eh, porque no, no podía, básicamente. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Me he reventado. Y muchas gracias, Cero. Espero que te vaya bonito el viernes. A Maliki. No, eh, no hemos pasado por ahí. ¿Qué tal, Izan? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va tu sábado? Muchísimas gracias, por supuesto, con ese hosting, tío Eres un, un dios del Olimpo, qué gachón <ríe> Madre mía, qué parchazo que me han pegado Me cago en la leche ¿Qué tal, Izan? ¿Cómo estamos, mi hermanote? Madre mía ¿Cómo coño yo que dicho, vale? O sea, el juego está pareciendo guay, ¿no? En plan, o parece chulo, ¿no? No sé, está gracioso Ese Rick, tío, poderoso Espectacular, me alegro que estés bien Ethan, ¿cuánto tiempo? Me cago en la leche Uf, Es que qué juego, eh? o sea, podré Como tiene... Vale, ya sé lo que hay que hacer Empujarla, ¿no? ¿Se puede empujar? ¿No? Es que tiene patas Yo me río de ti, normal, normal People Free Fire, por supuesto Soy amante del anime en ese aspecto Me encanta el anime, ¿no? En ese sentido eh, ¿Qué es lo que yo tendré que hacer? Es que necesitar... Ah, porque a lo mejor no tienes espacio, ¿no, campeón? No pasa nada, leñe Si, te acumula mucho eso A mí me encanta el anime Como ya os he dicho No, no way, eh No way I think that, that shit is real No hay way por aquí, eh A mí, el anime que me gusta más Sería Full Metal Alchemist, Berserk Digimon, por supuesto Mola, o sea, mola muchísimo ¿Qué, qué leñe te puedo hacer, tío? ¿Qué leñes puedo hacer aquí? O sea, está esto O sea, por aquí no puedo pasar, ¿no? A ver, a ver, sorpréndeme, Pipo <ríe> full, metal, full Metal está flipante, la verdad Full Metal, al que a mí me flipa uno me flipó, mejor dicho Me gustó muchísimo Cuando era más pequeño mmm... ¿Qué es lo que hay que hacer, tío? Qué guapo, hay un juego de Berset, Josué. What the fuck? No, las otras, las otras son raras. Ah, vale, entera Berset. Vale, vale, esa es la de. La de. Bueno, la de. La del pájaro. La del pájaro. La del pájaro. Sí, es muy muy brutal, el juego es brutal O sea, el juego, perdón, el anime de, de verse que es increíble, macho Es increíble Fairy Tail también me mola, o sea, no está mal Lo único que tiene mucho relleno es Fairy Tail Y es como un poco One Piece o Naruto Yo miro animes en... Sí, yo, nosotros también, obviamente Siempre en ese aspecto que tenga subtítulos, ¿no? Si no, no tiene mucha gracia ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va tu sabadillo? Ahí estamos en My Little Nightmare mm, Locura, porque de aquí no, no paso O sea, no sé qué, cómo, qué hacer no sé qué hacer, ¿eh? Por el tubo sí me podré mover De nuevo, ¿cómo ha ido la tardecica? Estamos súper ah. ¿Qué coño? No, ¿qué? Eh. ¿Puedo bajar? O sea, ¿puedo...? ¡Ah! Hoy oh, sí es mi sábado porque ¡Qué rico pizza! Ay, que yo, yo comeré eh, bueno una empanada la verdad, una panada. ¡Scoop! <risas> ¡Ay, qué osoy! ¡Qué grande! Si ve por, eh, por por esos palos, ¿vale? Voy a intentar ir por esos palos. Epipo ¿Eh, Free Fire. ¡Qué rica pizza, Dios mío! Yo, yo me comería también una pizza. Fire for Dragon Ball. ¡Qué guay! Fire for mola. Dragon Ball en la caña. One Piece también mola muchísimo, la verdad. ¿Eh, ¿Cómo voy por estos palos, tío? Ah, ¿eh? Vale, por aquí no puedo Vale, me voy a poner a su altura, a ver mm. ¡No! Qué parchazo ha pegado el personaje, tío A ver, ahí, en ese aspecto para los animes Para gustos color, colores, pero me flipa Porque también voy conociendo mucho más anime wow Gracias a vosotros ¿Cómo? Dragon Ball, Dragon Ball mola en ese aspecto Enrique, es en la polla eh, buah, no sé ¿Cómo ir por ahí? ¿Cómo me engancho? ¿Where de the secret? A ver ah, A lo mejor dejándome cae por aquí o algo, ¿no? ¡Oh! <risa> La polla con a Me flipa, a Dragon Ball mola muchísimo No pasa nada, Pipo Mi hermano, no te preocupes hijo. Ya ves tú, si de algún truco hay que... Tiene que haber aquí, o sea... Algo nos estamos... Algo estamos fallando en el puzzle. Estamos fallando. No sé el qué. ¡Oh! Señor Stone. <ríe> Mola, o sea, bueno, un personaje entrañable. <ríe> a ver, Detective Kona también me moló muchísimo en su tiempo, ¿eh? No. Uf. A ver. Nada, no, no creo. Así saltando no creo. No sé, o sea, a ver. No. Ah, oh, mira. O sea, si puedo hacer eso, podré subir por aquí. Vale, vale. Entonces sí, sí, sí, sí, sí, chavales, sí. Creo, eh, Nah. No, eh, no. O sea, no, no puedo. No sé si puedo llegar a tirar los libros o algo. No, tío. Ah, qué putadón. Eh, es raro. Este puzzle me, me está costando el que más, eh. El que más este, o sea. Me voy a decir cómo se llama un anime doctor... Eh, etc. <risa> el niño... ¿Ve eh, que se transforma en adulto? Eh, flipa, el fucking Conan, macho. Conan Edogawa, la cañísima. ¿No está muy aburrido? Conan dice... A ver, Conan... A ver, si os gusta lo de lo detectivesco A mí me flipaba Conan en su tiempo, la verdad. que yo de pequeñillo me hacía mucha gracia. Vale, veo aquí una tabla... Una tabla... No, no tiene nada que ver. Pues me, me he flipado. Yo me creía que esa tabla hacía algo. Por abajo, no... Es que no veo la cámara tampoco aquí, deja Evangelio Evangelio es increíble Evangelio es increíble Arcángel55, muchísimas gracias por ese mega follow Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad Papás que como en Twitch Bienvenido, Ivana Buah, yo de pequeño no me perdía ni un día Buah, detective Steven Conner en la caña ¿Y cómo va el sabadillo, Arcángel? Y es verdad, Evangelio también es uno de mis animes favoritos, ¿no? En ese aspecto ¿Cómo coño pasaré por ahí, tío? A ver Es que no me deja o sea, y si salto... No A ver, ¿este libro lo puedo pillar? ¿Sí? Vale ¿Este libro lo pongo aquí? ¿no? ¿Qué haré yo con este libro? El final de Evangelion, Josué, lo malo es que todo el mundo lo comprende de una manera diferente O sea, creo yo que... Yo hablándolo con Morbis llegué a esa final, o sea, ese final en plan Si tú has comprendido esto, yo he comprendido esto De Sindicari Mola, chingeki, mola, la verdad Lo único que es eso oh, What the fuck? ¿cómo llego? Qué puzzle tan extraño Lo único que... Me, me sorprendió un poquillo, la verdad ¿Qué haré por aquí, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No me deja! Increíble Está hecho así en propósito, creo yo O sea, yo creo que también tiene un final abierto, Josué, tío En plan, que la gente se coma la cabeza En plan, nosotros sabremos el final Pero vosotros no <risa> Y yo... Mmm, vale Creo que lo que tengo que hacer es tirarme eh, Tirar los libros, ¿no? No me dejas, tío Nada, no me deja. Y ya, y te está... Eh, te amo Te <risas> te de doctorado, qué gachón, tío El pana fresco Muchísimas gracias por ese mega follow, bro Espero que disfrutes del directo, por supuesto Y de las grandes personas que forman parte De esta comunidad Papá Gigamo, en Twitch Y que tengo el placer, por supuesto En ese aspecto de vivir con ellos a diario Grandes aventuras Muchísimas gracias por ese mega follow, Buenardo ¿Y cómo vamos? ¿El, el pana fresco El pana Miguel, ¿eh? Ha sonado Al mismo tiempo te habrá sorprendido Porque ha sonado el pana Miguel At the same time, macho A ver, ¿qué hacemos, eh? Estamos perdidos, ¿eh? En este sitio estamos jodidamente perdidos, loco Os lo prometo Que este puzzle Este puzzle me, me supera Ahora mismo, ¿eh? Nada, yo no ya iba Mola también en ese aspecto Mola El pana fresco, ¿cómo estamos? Hostia, ¿me quedado Bugged? Chavales, tenía uno Tenía un libro Bugged ¿Qué haré? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí, macho? Vale, aquí no me deja subir Es que en ningún, en ningún sitio me deja subir ¿Va mal Twitch o...? No, no me ha dado problema, Fandoren ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo? No me ha dado problema hoy <risa> Me tomo un zumito viéndote la caba, hostia Me cago en la leche El zumo se lo ha tomado el creador del juego, Josué Arte caso Arte caso? caso Pero si has hecho directo o algo y te ha ido mal, Fandoren si no puede ser el binrate de, de la configuración del lapo OBS Puede ser, muchas veces hay que subir un poquillo el binrate dependiendo del juego, ¿no? Joder, pienso que este puzzle, chavales, es complicado de cojones, tío ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Blitz mola muchísimo, la verdad La profesora, Josué, la profesora está mamadísima Pero es que la profesora está por aquí, tío ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? ¿Qué utilizas para tu alarma? ¿El panafresco que utilizo para mis alarmas? ¿De Stylenapo BS? Pues, eh, audios En ese aspecto Yo lo que pasa es que llevo ya eh, casi un año en Twitch Entonces ya lo tengo muy polido todo En ese sentido Y eso básicamente es una, una alerta eh? <coughs> Ir con, confeccionando, confeccionándolo eh, Poco a poco todo Poquillo a poquillo, la verdad Hostia, los saints ya mola, eh O sea, Caballero Zodíaco también molaba, eh Fuera coña, eh Pura coña que molaban eh, Gente, pues no sé, ¿eh? Sé que está, está yendo de puta madre el, O sea, todo el mundo que estáis viniendo por parte Del Eternal Nightmare 2, la pollísima, tío ¿Qué tal nofak? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo fue el fin de semana, poderoso? Bueno, ¿cómo está yendo, no? Mejor dicho, mañana es dominguillo Ahí estamos en este juego nuevo O sea, esto, esto, esto está raro aquí, está raro ¿Por qué está esto aquí? ¿Para que yo suba? ¿Para que yo suba, bro? ¿Y cómo estamos, super nofak? Vale Ajá, ajá Ya entiendo, güey Pinche furro eh, Pero, ¿cómo la muevo, Miles? Ah, amigo, vale, vale, vale, a ver Ah, ¡Joder, hermano! No sabía dónde tirarla, tío No sabía dónde moverla, claro Por el centro era lo más óptimo ¡A, a menos, Dorime Miles, gracias por Resolverme esta duda tan trascendental Porque me estaba follando el cerebro, macho giro academia, acá, adivina. <risa> Qué grande. Madre mía, estaba loco, eh. ah, estaba loquísimo intentando eh, saberlo, ¿no? ¿De dónde está? ¿Hay un sombrero? Lol. Sí, pero que no sabía Pipe Free Fire, no sabía, campeón, no lo sabía cómo moverla. Yo intentaba moverla lateralmente y no, no era así. Ah. Este es el sombrero que ha dicho Miles. Ah. Qué guapo. Hats ¡Qué chulo! Ahora tenemos un cubo ¡Hostia, tú qué guapo! Bueno, puede ser en ese aspecto Al, al, al personaje principal, ¿no? Me cago en la leche, tío Mañana eh, Tengo sueño porque estoy muy cansada Normal, Nicole. Y no has parado Midoria Madre mía, eh Nofat que apaga, eh Y me alegra que estés bien, Nofat y, y estamos genial Ya hemos recuperado en ese aspecto todo Te perdiste... ¿Había tres sombreros atrás? No me joda. No me joda. ¿Tres sombreros atrás? Guau, wow, loco, mael. Vaya, teo. ¡Corre! Me he cagado un poquito. Un poquitinho. Ah, uh, el juego es de miedo, no, fuck, sí uh. <risa> Me he suicidado Muy entretenido, me gustó mucho el uno, No, fuck, por eso eh, lo he me metido hoy, eh